Hola, soy Gabriela linares César. Eh, actualmente soy coordinadora del área de derechos indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca Sociedad Civil, que está oh, aquí en Guelatao. Aquí. Bien, pues nosotros iniciamos en 2010 eh, este trabajo educativo. Anteriormente hemos trabajado como organización y desde las distintas áreas que integra la UNOSCO, que es el área de derechos indígenas, mujeres y agroecología, Hemos trabajado con comunidades y hemos visto como esa importancia de fomentar o impulsar proyectos educativos desde la comunidad o desde el contexto comunitario, desde la perspectiva indígena. Y eh, siempre en talleres a través de capacitaciones. Ya más enfocado al tema educativo tal cual, así como, como se da en las escuelas, empezamos a trabajar con unas escuelas en el rincón de Ixlán, eh, de la comunidad principalmente de San Pedro Llaneri, en, en esos, bueno, en el 2008 más o menos. Y en esa época, trabajando con estos maestros, que son, bueno, en ese entonces eran parte de la secundaria comunitaria indígena de la comunidad, y ellos estaban trabajando pues muchos temas este, comunitarios importantes que si bien no formaban parte del sistema tal cual educativo, eh, sí tenía mucho que ver con temas comunitarios, como por ejemplo el maíz, por ejemplo el cuidado del agua, las plantas medicinales, cosas así muy comunitarias, y en esa época platicando con ellos nos decían que necesitaban materiales ¿no? para, para apoyar el trabajo que ellos hacían en comunidad en esa época empezamos a elaborar algunos materiales para ellos pero también eh, ellos decían que si bien en las vacaciones ellos podían ir a cursos pues siempre eran cursos así como a donde los obligaban a ir y a donde tenían que ir a aprender pues cosas distintas que estaban no tan relacionadas con la, los temas comunitarios ¿no? entonces ellos ya empezaban ya tenían un trabajo incipiente en el tema de la enseñanza educativa con perspectiva indígena y comunitaria. Y nosotros empezamos en esa época a pensar en un espacio de formación este, para este tipo de personas y no tanto como eh, de enseñanza, digamos, ¿no? sino de compartir algunos, algunos saberes entre personas que pudieran apoyar el trabajo que ellos estaban realizando. Casualmente en esos años eh, se conoce a, al equipo de Sudia, de la doctora Zudia. es doctora sudía Paloma Mecalán. Yo soy educadora. De, el nombre del proyecto que estamos haciendo es Estrategias para la Enseñanza Comunitaria por una educación que respete a la comunidad y sus saberes locales. Que estamos trabajando en, con, principalmente con educadores durante un tiempo de 20 años Primero en la capacitación de maestros para una credencial en el estado de California. Y después extendimos a un nivel más alto de educación con un enfoque en el medio ambiente y la integración de la alfabetización um, con el medio ambiente. Porque hemos notado que muchas veces enseñamos alfabetización a los jóvenes en una forma muy vacía sin significado o contenido que tiene algo de valor. Entonces estamos intentando desarrollar un programa de alfabetización con la integración de, de temas del medio ambiente como agricultura y alimentación, agua, cambio climático y siempre estamos integrando el arte. Y aquí en Oaxaca y en otros proyectos estamos integrando el, la cosmovisión indígena, porque trabajamos aquí con mucha gente, muchas comunidades, muchos educadores indígenas. El Eo, el Señor, y el suelo donde Nosotros tenemos una fundación que nos apoya a algunos proyectos en UNOSCO. Es una fundación que se llama Grassroots International. Y ellos este, en esa ocasión habían invitado a un compañero a ir a San Francisco a dar unas conferencias sobre el tema del maíz transgénico. Y en ese tiempo se conocieron ¿no? el compañero y Sudia. Para ese entonces Sudia hacía un trabajo interesante en El Salvador y Cuba, principalmente en el tema educativo con comunidades indígenas y en países así como pues como El Salvador y como México ¿no? sí, Campesino aprende a leer Campesino aprende a estudiar Campesino si lee, si estudias será tuyo es una manera de estudiar porque si hay tierra de sobrar que a nadie le ha de servir vos no tenés un pedazo ¡Gracias! Sí, no. Sí. Eh, estamos trabajando en muchos proyectos en El Salvador, principalmente hemos trabajado en Guatemala, en Cuba y también en Europa de, del Este. Eh, muchas veces estamos trabajando con educadores y comunidades que son en una forma marginados para el sistema nacional. Eh, entonces, hemos desarrollado a través de nuestra exploración de técnicas de pedagogía formas de enfrentar eh, las comunidades marginadas y desarrollar y crear actividades que se pueden utilizar en sus propios contextos eh, pues en Europa del Este siempre era la población roma o gitana que es la cultura más marginada. En Guatemala trabajé en un, un proyecto de educación de la niña maya porque las niñas mayas estaban desertiendo, desertando la escuela después del primer grado y su desafío era de, de quedar, quedarles hasta tercer grado que no parecía un, un desafío muy grande, pero era un paso primero, un primer paso. En, en El Salvador es otra situación, porque han negado por muchos años que hay una población indígena, por, eh, porque había una matanza de, de la población indígena en, en el año 1932 pero ahora están en una etapa de reconociendo que sí hay gente indígena aunque su traje, su lengua era prohibido durante muchos años ahora es, hay una renovación de la cultura de la, de la lengua Yo soy un hombre sincero de donde crecen las palmas. ¡Gracias! ya viene para acá, se hace este vínculo, ya viene para acá, iniciamos ese trabajo y nosotros nos damos cuenta de que es un taller muy importante. En, ese, en esa época sí se llamaba intercambio pedagógico. Pero ya en el, en el transcurso del taller nos dimos cuenta que no era tanto un, un, un intercambio, sino era más como estrategias ¿no? de enseñanza. Entonces decidimos cambiarle el nombre a estrategias de, este, para la enseñanza comunitaria y eso hizo que no solamente se pensara en que tuviéramos un público de docentes, sino que se tuviera un público más amplio, en este caso, todo aquel, aquella persona que estuviera interesado en la educación comunitaria, ¿no? desde la perspectiva indígena, o que tuviera una conexión con comunidad. Los temas son muy flexibles y entonces se pueden adaptar. Y no solamente a un nivel educativo, o sea, puede ser primaria, secundaria, bachillerato, incluso hemos tenido personas que vienen de universidades ¿no? a, a este taller y bueno, ¿cómo nos hemos beneficiado de este, de este taller? Pues como organización a nosotros nos ha permitido cambiar el enfoque también del trabajo que hacemos, la elaboración de nuestros propios materiales también acordes a la comunidad, acordes al contexto en el que viven pero también a las problemáticas que, que, que viven cotidianamente las comunidades y en el caso de los maestros, pues a ellos les ha ayudado mucho a fortalecer el trabajo que ya de por sí ellos realizan. ¿no? Nosotros hemos tenido seis generaciones, por así decirlo, de un promedio de 30, 40 personas este, durante seis años. Y también hemos dado algunos seguimientos también de personas que después de tomar este proyecto están haciendo algunas actividades interesantes en sus comunidades, rescatando la lengua trabajando directamente en, en, en el rescate del maíz nativos Y eh, el haberle cambiado el nombre al taller, pues hizo no solamente que pudiéramos tener el acceso a maestros, sino a personas distintas, incluso hemos tenido personas de casi todo el estado de Oaxaca, porque en un principio se pensaba que fuera únicamente para personas de la sierra. Pero bueno, nosotros conocemos que el trabajo de los maestros es, este, pues la movilidad de ellos es, constante, ¿no? Entonces, bien, hay maestros que pueden estar aquí ahora y en otro momento estar en otra región. Entonces, nosotros lo abrimos al trabajo con otras regiones. Pero también, eh, después de estos años de trabajo, pues el taller ya está... Digamos, ya todo el mundo sabe qué es el taller, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido gente que viene de otros estados. Eh, por ejemplo, el año pasado tuvimos gente que venía de Guanajuato, personas que venían de Puebla, del DF y gente muy interesada y, y, y sobre todo creo que el impacto, eh, además de, de, de, de extenderlo, es que es, hemos tenido muchas personas que vienen, que van a ser maestros o que están eh, que realizando trabajos de planeación en algún espacio educativo. Entonces nosotros creemos que ahí está nuestro aporte, ¿no? en, en que se tenga una mirada, una perspectiva distinta de la educación, sobre todo en comunidades. ¿no? A tray. llegamos con una respuesta, con una, como digo, una, una sola forma de hacer este trabajo. Es que a través de nuestras experiencias estamos compartiendo lo que hemos um, aprendido. No es que decimos, eso es la forma, eso es la manera. Presentamos muchas diferentes formas y cada uno puede llevarlo a su comunidad, a su aula, y implementarlo en la forma en que les sirva. Trabajando es pues, una metodología que tiene que ver con algunas estrategias para implementar en algunas comunidades y es un trabajo que se puede realizar desde el trabajo con maestros, maestras, pero también con personas que están directamente trabajando con comunidades, que pueden ser, pueden ser organizaciones, pueden ser comités, autoridades y demás. Viendo toda la parte de fortalecimiento de equipos, eh, de cómo integrar una comunidad, eh, también hemos estado trabajando eh, centros de alfabetización, también bien importantes, porque bueno, de, los, de los cuatro que se están manejando, pues es el de agricultura, soberanía alimentaria, también el de cambio climático y específicamente en el trabajo de la conservación del agua, eh, los dichos como una forma también de enseñanza desde la comunidad con los, con los niños, para la comunidad también, y arte, ¿no? que es otra parte también bien importante que se puede hacer en un trabajo comunitario utilizando tintes naturales. ¿no? Se, entonces estaremos finalizando con la elaboración de una línea temática de estudio. Y por ejemplo, el año pasado hicimos una línea temática sobre maíz y pueblos indígenas. ¿no? También hemos tenido en años anteriores eh, líneas temáticas como el cuidado del ambiente, el, la conservación de la lengua, el tema de la autonomía también de los pueblos indígenas. <música>